A principios del siglo XX, se descubrió en Irak la puerta de Istar. En ella, había tres animales, un toro, un león y el entonces llamado Sirus. Entonces, su descubridor, Robert Coldeway, sugirió que, si dos de ellos eran animales existentes en el pasado, quizás el tercero también lo era. Por eso sugirió que era un dinosaurio, algo parecido a un iguanodón sus compañeros obviaron el detalle, pero a mediados de siglo, cobró fuerza en la comunidad criptozoológica, era el moquel en Membe, un supuesto dinosaurio del Congo. Ninguno existió realmente, pero eso no impidió que se realizaran búsquedas infructuosas para encontrarlo.